Bueno, eh, creo que ya todos me están escuchando. No, no estoy seguro. Voy a recibir aquí por el chat. Listo, perfecto. Ok, muy bien. Eh, nada, muy buenas tardes para todos. Eh, para mí es un verdadero, verdadero placer eh, poder estar aquí con ustedes aunque sea un poquito desde la distancia y compartir un poquito de lo que hago del día a día eh, un tanto en la investigación y en estos temas que me apasionan que tienen que ver un poquito con el ejercicio físico obviamente eh, que es lo que nos reúne aquí a todos eh, pero especialmente con el músculo esquelético y sobre todo con esta conexión músculo-cerebro que es lo que quiero contarles un poquito uh, realmente este es un tema que si bien eh, hemos hablado de él desde hace muchísimo tiempo eh, digamos que algunos elementos de la comprensión biológica de esta relación es los que no nos ha quedado muy claros y por eso quiero el día de hoy compartirles un poquito parte de, de, de esta información que podría ser valiosa seguramente para todos ustedes. Ok, vamos a... Ok, perfecto. Bueno, uh, antes que nada, no, no sé si hubo una presentación, mi nombre es Henry León, uh, yo soy licenciado en Educación Física, soy médico también, tengo un doctorado en Biociencias, eh, soy básicamente docente de la Universidad de La Sabana en, en, la, en Colombia, una ciudad que queda cerca de Bogotá, cerca de la capital, que se llama Chía. Uh, y aquí me encargo de la docencia del área de Fisiología, tanto de Fisiología Clínica como de Fisiología del Ejercicio, en Estudiantes de, de, de Medicina. Vamos a hablar entonces un poquito de, de, de, de este tema que tiene que relación bastante interesante um, y que eh, quiero plantearlo inicialmente desde de, de este punto de vista. Eh, realmente los seres humanos tenemos muy poquito tiempo aquí en la Tierra, eh, ustedes seguramente lo tendrán claro, y un aspecto interesante de los seres humanos ha sido básicamente nuestro desarrollo cerebral y, y el un periodo de tiempo relativamente corto, de, de solo un par de millones de años, nuestro cerebro ha crecido muchísimo y, a la par con ese cerebro, se han generado una gran cantidad de cambios desde el punto de vista biológico, cambios que redundan, obviamente, en aspectos morfológicos, obviamente, en el desarrollo muscular, obviamente, en la especialización de nuestro músculo esquelético. Y esa relación pues ha sido una relación que se ha dado al mismo tiempo. Nuestros músculos han venido adaptándose y nuestro cerebro ha venido también adaptándose de la misma manera y entre los dos obviamente se ha generado una, una simbiosis entre tejidos que han llevado obviamente a su desarrollo continuo. Y desligar el uno del otro de una relación que tiene millones de años pues es muy difícil. En este sentido, lastimosamente, ese, ese término o ese desligamiento que, que trato de evidenciar sí se ha hecho presente, pero no ni siquiera en miles de años, se ha hecho presente en los últimos cientos de años. Y es básicamente evidente por algo que seguramente todos conocen y reconocemos claramente, y es el hecho de que los seres humanos en la actualidad no hacemos la misma cantidad de ejercicio físico, no hacemos la misma actividad física, no cumplimos nuestros requerimientos mínimos, y lastimosamente eso obviamente tendrá que redundar en muchos sistemas, órganos, enfermedades, pero también a nivel del sistema nervioso central y el desarrollo cerebral Tendríamos que tener eso en cuenta. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto que empiezan también a aparecer una serie de enfermedades que si bien es cierto no son nuevas, no, no quiero decir que, que son enfermedades de los últimos 200 años, siempre han convivido con nosotros, pero que o, o hasta ahora empezamos a hacer un diagnóstico de ellas realmente uh, o la prevalencia de ellas eh, se ha incrementado en los últimos años y sinceramente yo creo que tenemos de las dos y aparece entonces enfermedades neurodegenerativas, ¿cierto? Alzheimer, Parkinson, enfermedades como la enfermedad de Huntington que no es muy frecuente, afortunadamente, la esclerosis múltiple que en el caso de Europa es un poco más frecuente que en países más septentrionales más y aparecen también una serie de, de desórdenes o trastornos psiquiátricos que pues obviamente tienen y son multifactoriales, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia en este caso, trastornos obsesivos compulsivos, cosas de este estilo. Que, que no podemos decir, obviamente son secundarios, solo un factor, son multifactoriales, pero que si nosotros empezamos a, revisir, a revisar un poquito cómo ha sido ese comportamiento en el ser humano en términos de ir disminuyendo su, su calidad y cantidad de masa muscular, disminuyendo su, su fitness cardiorrespiratorio, y empezamos a darnos cuenta que hay una relación inversamente proporcional entre la aparición de muchos de estos trastornos, pues solo por asociación empezamos a pensar que, que probablemente estén relacionadas. Y cuando analizamos, y no lo voy a hacer aquí por cuestiones obviamente de tiempo, pero cuando analizamos un poquito cuál es el origen, la fisiopatología de muchas de esas enfermedades, encontramos que efectivamente tienen alguna relación interesante con a, aspectos de, del ser humano que podríamos modificar a través del ejercicio físico. Acá solamente es para presentarlo de una manera muy general, realmente como les decía, no, no sabemos si es que antes no se diagnosticaban o es que ahora tenemos más mayores a patologías, realmente repito, creo que es de las dos, esta es una estadística de los Estados Unidos donde podemos claramente observar pues, eh, los casos de demencia, en este caso la demencia por Alzheimer, por ejemplo, cómo ha venido evolucionando y cómo ha venido creciendo y cómo re en realidad para los próximos años se espera un crecimiento eh, muchísimo mayor y aquí podría yo contarles también un poquito qué ha pasado con la depresión y qué ha pasado con otras enfermedades neurodegenerativas y veríamos casi que el mismo comportamiento en nuestro medio en la actualidad tenemos una alta prevalencia y está creciendo tremendamente esta prevalencia de enfermedades neurodegenerativas está creciendo eh, la prevalencia de, de, digamos que de enfermedades y patologías de origen psiquiátrico y deberíamos buscar un poquito cuál es ese origen y aquí es hacia donde quiero mostrarles por lo menos una de esas posibles teorías sabemos porque la evidencia es, es absolutamente grande que el ejercicio físico redunda en una gran cantidad de, de beneficios. Eh, todo eso que ustedes ven aquí y, y que he planteado y que se queda corta la lista realmente a la hora de tratar de escribir beneficios del ejercicio físico, pues corresponden a no solo artículos, sino muchos de ellos revisiones y metaanálisis muy bien realizados con... Muchísimas publicaciones que nos han logrado demostrar a través del tiempo que el ejercicio físico produce cambios, pues, solamente para nombrar algunos, aquí en la función cognitiva, en la memoria, en funciones ejecutivas, aprendizaje, cognición, pero también en el manejo, tanto en la prevención como en el manejo de enfermedades como las demencias, enfermedades neurodegenerativas, ¿cierto? Parkinson, la depresión. Lo que no nos queda muy claro y lo que no logramos comprender del todo es ¿cuáles son esos mecanismos fisiopatológicos? Quiero decir, para que nosotros podamos entender que hay una mejora en la memoria o una mejora en la atención o una mejora en el aprendizaje, sabemos desde el punto de vista biológico que necesitamos, por ejemplo, la creación de una mayor cantidad de sinapsis, pero ¿Cómo hacemos para entender que el ejercicio físico es el responsable de esa sinaptogénesis, de, de conectar más neuronas? Eso no es muy claro. O por ejemplo, sabemos que muchas enfermedades neurodegenerativas están asociadas al daño vascular. Sabemos que los vasos sanguíneos a nivel cerebral se alteran, se dañan. Y sabemos que el ejercicio físico genera un, un efecto interesante, pero ¿cómo hacemos para relacionar eso, el ejercicio físico y formación de nuevos vasos? Y sabemos también que muchas enfermedades neurodegenerativas se dan por la muerte de neuronas, porque las neuronas van disminuyendo en su número. Y pues sabemos que el ejercicio físico logra, porque eso ya lo, lo, lo tenemos claro y por lo menos hay muchos estudios en, en, en especímenes animales, que nos han demostrado que es posible crear esa neurogénesis, o sea, producir nuevas neuronas, algo que hace 10 o 15 años pues, parecía absolutamente utópico y que ese podría ser el mecanismo por el cual podemos manejar esas enfermedades neurogenerativas, pero ¿cuál es esa relación? Bueno, Vamos a ver si logramos por lo menos acercarnos un poquito a esa relación. Um, este es un artículo relativamente reciente, este es el año pasado, eh, y es un artículo que plantea una primera teoría que es bastante interesante y que vale la pena tener en cuenta, sobre la cual no, no voy a detenerme mucho, pero que es bien interesante. Y tiene que ver con el hecho de que el tejido adiposo, como seguramente bien lo sabéis, eh, el tejido adiposo también se comporta como un órgano endocrino, produce una gran cantidad de hormonas, la gran mayoría, lastimosamente son hormonas de tipo inflamatorio, y muchas de estas hormonas eh, tienen la capacidad, estas sustancias inflamatorias tienen la capacidad de al alcanzar nuestro sistema nervioso central y allí producir cambios que pues generan como tal, alteraciones en la barrera hematoencefálica, enfermedad cardiovascular, ciertos trastornos como la demencia. Hay ah, de hecho Obviamente la obesidad está relacionada a otras enfermedades, acá pues está presente, ¿cierto? la hipertensión, la hipercolesterolemia, la enfermedad cardiovascular, también obviamente eh, la formación de placas ateromatosas, sabemos que los vasos sanguíneos en, en, en todo nuestro cuerpo también se alteran, trastornos en la agregación plaquetaria, en fin. Y digamos que la primera gran teoría de cómo logramos que el ejercicio físico produzca beneficio en la salud mental, y produzca una mejora de estas enfermedades neurogenerativas se basa en esto, que el ejercicio físico logra una reducción del tejido adiposo, que con esto logramos una menor producción de factores inflamatorios y reducimos también este daño. Y hasta ahí pues obviamente es interesante, es absolutamente válido entenderlo y es una vista o una visión más bien de, de, de un problema que vale la pena tenerlo en cuenta. Pero, Vamos a ir un poquito más allá, y ese artículo me, me encanta, este es un artículo um, preciosísimo de hace un par de años, eh, me gustó un montón, este es de un grupo iraní, um, de hecho es, un, es un, una revisión en la que tomaron eh, 53 estudios, en la que analizaron en diferentes modalidades deportivas, con diferentes formas de ejercicio físico, ¿cierto?, el entrenamiento interválico, ¿cierto?, el entrenamiento concurrente, aeróbico, anaeróbico, incluso utilizado en muchos deportes, ¿qué áreas de nuestro cerebro se activaban? Y encontraron que cuando se hace ejercicio físico, acá casi el título lo dice todo, cuando se hace el ejercicio físico hasta un 82% de toda la materia gris tiene implicaciones. O sea, con esto lo que quiero decir es básicamente... El ejercicio físico tiene un efecto que es absolutamente innegable y no es en una sola área de nuestro cerebro, como tal vez en algún momento se creyó que tenía un efecto más bien de tipo hipotalámico solamente, sino es en toda nuestra corteza cerebral. Toda nuestra corteza cerebral está influenciada de una u otra forma, de manera directa o indirecta, ¿cierto? como agente causal, ¿cierto? como efecto, pero está absolutamente relacionada con, con, con el hecho de que hagamos ejercicio físico. Y hablando de un 82% pues que estamos hablando de que casi toda nuestra corteza cerebral está allí presente. Eh, en el año 2013, eh, este es un trabajo muy, muy, muy bonito que empezó a relacionar un poquito, oiga, sabemos que, que el ejercicio físico genera muchos efectos benéficos, pero ¿cuáles son, esos, ¿cuáles son esas teorías que nos permiten a nosotros eh, justificarlo? Eh, por supuesto que aquí empezaron a aparecer algunas que probablemente muchos de ustedes conocerán. Entonces ellos dicen, oiga, mire, el ejercicio físico produce la, la formación de nuevas neuronas, ya que hay una serie de hormonas que cambian cuando hacemos ejercicio físico, el factor de crecimiento similar a la insulina. El, el, factor neurotrófico derivado del cerebro, en fin, acá hay alguna serie de, de, de hormonas que, que logran que haya mayor cantidad de neuronas, esto es el resultado de trabajos eh, especialmente en animales, obviamente, uh, sabemos que también mejora la cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? por acá están factores de crecimiento vascular, ¿cierto? una vez más aparece factores de crecimiento Uh, por aquí aparece el, el tema de la neuroplasticidad, ¿cierto? O cómo hacer que unas neuronas adquieran unas características, unas capacidades uh, para adaptarse, obviamente, al cambio, al medio y, y por aquí entonces proponen otra serie de, de, de mecanismos y dicen, oye, sí, definitivamente esto parece producir efectos y controla la, el Parkinson, Alzheimer, la depresión. Pero, y a pesar de que estamos hablando del año 2013, estamos hablando de hace 5 o 6 años, estos mecanismos todavía se siendo un poquito inconclusos. Todavía había gente que decía, oiga, eso probablemente no sea de todo cierto. Empezó, por ejemplo, o se sabía que, que este factor de crecimiento, que, que es el, el, el, factor, el factor neurotrófico derivado del cerebro, no era capaz de alcanzar el sistema nervioso central a partir de la circulación periférica. Ahorita voy a entrar un poquito en detalle. Y por eso muchas de las teorías, por lo menos que se han planteado hasta el año 2013, pues eran teorías que se, se caían un poquito en, en, en términos de que no había un sustento fisiológico lo suficientemente fuerte como para justificar... Uh, Miren que estamos hablando de trabajos que son relativamente recientes, o sea, esta no es una información, pues, es una información que empezamos a tener claridad relativamente hace poco. ¿Dónde cambia un poquito el, el panorama y dónde ha venido cambiando un poquito el, el panorama en términos de la investigación y en términos de lo que conocemos del ejercicio físico? Uh, una investigadora que, que se ha llevado todo mi respeto y admiración de en los últimos 10 años. Es, es, es la doctora Pedersen, eh, esta doctora que trabaja en, en Dinamarca. Um, fue la responsable de hace más o menos unos 20 años, de empezar a hablar del concepto de mioquina. Empezar a decir, el músculo esquelético, a pesar de que no es una glándula, y que hasta hace unos 20 o 30 años decíamos, lo único que produce hormonas son glándulas, uh, el músculo esquelético, a pesar de no ser una glándula, también tiene y produce hormonas, y, y, y muy probablemente, como suele suceder con todas las investigaciones, cuando ella propuso por primera vez su teoría, pues seguramente mucha gente eh, hizo caras, suele suceder, ¿cierto? ¿Y cómo se le ocurre decir que un músculo produce hormonas? Bueno, pues 20 años después para nosotros es absolutamente claro que efectivamente, y no son poquitas. El, el secretoma muscular nos ha demostrado que al menos son 100 sustancias que podrían secretarse en respuesta, obviamente, al ejercicio físico. Y que ese músculo, pues obviamente si tengo músculos y, y, y no los utilizo, pues no va a haber esa respuesta hormonal. Pero que cuando lo utilizo, y lo utilizo obviamente a través de la contracción muscular, pues obviamente produce hormonas. Este es, es un artículo que eh, tuve la digamos que la fortuna de publicar el año pasado, uh, en el que hablaba básicamente de los efectos metabólicos. Traté yo de reunir un poquito cuáles son esos efectos metabólicos que produce eh, estas mioquinas, y aquí pues aparecen algunas interleuquinas. Pero ahorita quiero centrarme un poquito más en, solo en este pedacito. ¿Cómo podemos entender que existen hormonas producidas en el músculo que pueden generar impacto en el sistema nervioso central? ¿Cómo tratamos de entender que eh, el hacer ejercicio físico produce efectos que son bien, bien, bien reconocidos a nivel metabólico, como movilización de ácidos grasos, ¿cierto? lipólisis, y eh, gluconeogénesis, cosas de ese estilo, pero ¿cómo hacer para entender que el músculo cuando se contrae produce hormonas que alcanzan el sistema nervioso central y producen efectos allá? Vamos a ver qué ha pasado de manera reciente con esos hallazgos investigativos. Lo primero que tenemos que relacionar aquí, tener un poquito en cuenta, es que un gran limitante para entender los efectos fisiológicos del ejercicio físico, de las mioquinas en el, en el cerebro, está en el hecho de que los vasos sanguíneos cerebrales no se comportan como cualquier otro vaso sanguíneo en otra parte del cuerpo, sino que los vasos sanguíneos son, junto con, junto con una membrana basal, junto con una serie de, de, de células allá con los astrocitos, forman una barrera, un limitante entre todo lo que viaja en la sangre y todo lo que alcanza nuestras neuronas. Esta se conoce como la barrera hematoencefálica. Pues digamos que es, como les decía hace un rato, ha sido más bien eh, el principal limitante para entender que muchas de las hormonas que se producen en el músculo alcancen a llegar al cerebro. Por supuesto, muchas de las sustancias que se producen en el músculo, pensemos un poquito en las interleuquinas, son sustancias de muy alto peso molecular, son proteínas, algunas con unas estructuras tridimensionales muy grandes y complejas, algunas son un poco más pequeñas. Pero es precisamente que nuestro cerebro y nuestros vasos sanguíneos y esta barrera hematoencefálica está hecha para no dejar pasar muchas de esas sustancias. El, el factor neurotrófico derivado del cerebro, eh, del cual voy a hablar ahorita un poquito más en detalle, ha sido esa sustancia clave. Ya dijeron, eh, alguien dijo, oiga, el músculo produce factor neurotrófico. Entonces alguien se... A, Tomó esa información y dijo, pero por supuesto, es que él llega hasta el cerebro y allá produce cambios a nivel cerebrales. Y todo el mundo estaba feliz cuando otra investigación dijo, ah, el factor neurotrófico no atraviesa la barrera. Y entonces como que todos quedaron, oh caramba, y entonces, ¿cómo hacemos para entenderlo? ¿Qué, qué podemos hacer? Ok, pues esta barrera, esta barrera es una barrera bastante interesante, puede permitir el paso de algunas sustancias pero ya vamos a ver cuáles sí pasan, cuáles no, y cuáles podrían tener ese efecto biológico o cómo podríamos hacer para entender ese, ese efecto biológico. Vale la pena aclarar que... La barrera hematoencefálica, hay algunas áreas de nuestro cerebro que están denudadas de, de esa barrera hematoencefálica. A nivel hipotalámico, el órgano vascular de la lámina terminal, la área vascular que se encuentra en la parte anterior del hipotálamo, eh, carece de barrera hematoencefálica o cuando está presente es muy muy muy muy muy poco selectiva y por eso muchas sustancias inflamatorias pueden alcanzar el hipotálamo y por eso podemos hablar de control del apetito y demás. Eh, Trata tr tr de no extenderme. Esta que era la sustancia que yo les decía, el factor neurotrófico derivado del cerebro, eh, reconocida ya hace un buen tiempo, eh, sabemos que la produce el músculo esquelético, sabemos que está muy relacionada con enfermedades neurodegenerativas en animalitos se les, que se han inducido eh, patologías, eh, ciertas lesiones tipo Parkinson, eh, ciertas mutaciones a nivel de GABA para producir Huntington, en ratoncitos a quienes se les ha producido o se les ha inducido un daño patológico y se les ha colocado de forma intraventricular factor neurotrófico se ha encontrado por ejemplo que ellos mejoran su función, se ha encontrado que hay, producen nuevas neuronas que mejoran la sinapsis neuronal pero otra vez volvemos a la historia, pero cómo así si no pasa la barrera entonces cómo hacemos para que el músculo se pueda conectar con ello, bueno aquí viene una parte muy interesante sabemos que este factor neurotrófico Genera efectos a nivel, a nivel cerebral. Sabemos que él produce neurogénesis, sabemos que podemos mejorar aspectos como el lenguaje, sabemos que podemos eh, generar aspectos como el aprendizaje, cosas de ese estilo. Lo interesante aquí está en que, de manera más o menos reciente, se ha encontrado que existe una hormona, una sustancia, producida por el músculo esquelético que se llama catepsina B. Esta catepsina B es una sustancia relativamente hace poco descubierta, uh, o descubierta en otras condiciones, pero achacada al músculo realmente hace poco, que alcanza el torrente sanguíneo y que sí atraviesa la barrera hematoencefálica. O sea, esta tiene una, un peso molecular tan pequeño que sí es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Y lo, y lo interesante, y probablemente ahorita tenga que devolverme esta diapositiva y lo interesante de esta catepsina B es que cuando ella atraviesa la barrera hematoencefálica y alcanza las neuronas al interior de las neuronas eh, modula, al, genera cambios en el ADN que favorecen la síntesis de proteínas y dentro de las proteínas que favorece su síntesis está una vez más este factor neurotrófico derivado del cerebro a lo que voy a lo que quiero decir es lo siguiente Sabemos que esta sustancia BDNF no, no atraviesa la barrera hematoencefálica. La produce el músculo, pero no la atraviesa. Pero sustancias que produce el músculo esquelético, que sí atraviesan la barrera hematoencefálica, hacen que a nivel neuronal se pueda producir este BDNF. Y entonces volvemos otra vez a respirar tranquilos, volvemos a emocionarnos y volvemos a decir, ah, si por esa vía logramos producir este factor neurotrófico, a nivel neuronal, por supuesto que esos beneficios, que tendríamos así de este factor neurotrófico, podemos aprovecharlos. Y aquí, que pues ustedes se alcanzan a ver, espero no sea muy pequeña la letra, aquí hablamos de la plasticidad a nivel sináptico, ¿cierto? del aprendizaje, ¿sí? y cómo hacemos que esta sustancia, no es la única, hay muchas otras sustancias que también están allí presentes, quiero centrarme en ella, también disminuye la probabilidad de desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, primer gran exponente. Volverme un poquito acá, por supuesto, esta de hecho es una imagen, esto es del año 2011 y esta imagen corresponde a un artículo bien bonito, interesante, que ha, ha utilizado obviamente este factor neurotrófico para uh, el desarrollo de fármacos. La industria farmacológica, pues obviamente está ahí detrás, eh, ayuda con investigación, eh, ayuda con investigación eh, y eh, ha contribuido un poquito a tratar de entender un poquito estos mecanismos de acción. Muy bien, ¿qué otras sustancias que produce el músculo esquelético podrían tener esa, esa relación interesante? Por aquí aparece una también de manera más o menos reciente descrita, que es la irisina. Uh, la irisina tiene una historia interesante, se descubrió hace ya un buen tiempo, se determinó que era una mioquina, después una serie de artículos demostraron que no, que efectivamente que había errores y que no existía, y luego volvieron a salir otra serie de artículos que dijeron sí, sí existe, lo que pasa es que toca medirla a través de unos métodos diferentes. Esta irisina se produce a partir de una proteína de membrana mucho más grande, FNDC5, de fibronectina tipo 3, tipo de fibronectina, y por un clivaje enzimático se libera esta irisina, Uh, fue muy importante, se analizó un montón, sobre todo eh, en la capacidad que podría tener esta irisina para modificar el tejido adiposo, la grasa blanca y convertir en una grasa beige, que tiene una similitud un poquito, un tanto con la grasa parda. Pero esta irisina también atraviesa la barrera hematoencefálica, miren, también tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y también a nivel del sistema nervioso central, también tiene la posibilidad de aumentar este factor neurotrófico y también contribuir obviamente con todos los efectos benéficos. O sea, una vez más estamos revisando una eh, proteína, en este caso muscular, que puede y alcanza a llegar al sistema nervioso central y favorecer allí esos cambios benéficos. ¿Qué más sabemos en torno del, del ejercicio físico? No necesariamente todo tiene que ser sistemas hormonales, aunque creo, creo que allí hay un, un campo de acción bastante, bastante interesante. Eh, Sabemos que cuando se hace ejercicio físico, el músculo eh, es un excelente, un gran productor obviamente del lactato y sabemos que el lactato, en el caso de las neuronas, es por ejemplo utilizado como fuente de energía. Las neuronas, si bien es cierto, necesitan de glucosa, de eh, glucosa, Digamos que muchas de las neuronas no, no desperdician sus su, su sistemas energéticos haciendo un metabolismo anaeróbico aláctico, sino que les dejan esa tarea a otras células, a los astrocitos, y ellas lo que hacen es que toman ese lactato, lo pasan a piruvato, ¿cierto? a acetilcoa y lo meten dentro de las células a hacer todo su proceso energético. Eh, el lactato, al atravesar la barrera hematoencefálica, o sea, niveles altos de lactato, tiene un efecto trófico y un efecto nutricional, digámoslo también, a nivel del sistema nervioso central. O sea, el lactato no solo viaja al hígado, ¿cierto? no solo es recaptado por las células musculares, sino que el lactato también alcanza el sistema nervioso central fácilmente. Es usado como energía, y tal vez no tengo una diapositiva acá, pero, pero simplemente lo dejo allí como, como un concepto que vale la pena revisar. Es también considerado, obviamente, una hormona, y, y bueno, seguramente eh, ya, ya se me había olvidado que estaba... José por ahí, José Chicharro ya está, me va a dar pena de esto que estoy diciendo frente a, a, a mi maestro. Pero, pero el lactato, eh, pues es considerado en muchas ocasiones una hormona que tiene también incluso un receptor descrito de y demás. Y vale la pena pensar, ¿podría el lactato ser un responsable también de los efectos benéficos del ejercicio físico a nivel del sistema nervioso central? Probablemente sí, sin duda alguna. Uh, por aquí está el lactato, la catepsina, ¿cierto? Miren ustedes, es simplemente para ilustrarlo con, con, con un nuevo artículo, miren ustedes, es sencillamente cómo el músculo esquelético es capaz de. Uh, producir, ¿cierto? hacer un secretoma, esto de hecho lo, lo, lo llaman ejercitoma, más o menos, Hace un término recientemente acuñado para, para referirse a todas las sustancias que se producen en respuesta al ejercicio físico, que alcanzan la circulación, que atravesan la barrera metencefálica y que contribuyen a este, esta serie de respuestas benéficas a nivel del sistema nervioso central. Por aquí hay otro ejemplo que también quiero destacar que quiero que me parece absolutamente interesante, si ustedes se dan cuenta, esta es de una revisión de Nature, que es muy muy buena, que es de la doctora Pedersen, de hecho, que es, tiene 20 días, un mes tal vez, y es muy bonita, muy bonita, porque reúne gran parte de lo que les estoy contando acá. Y tiene que ver con esto, en el hígado, por ejemplo, el triptófano, el triptófano, gran parte del triptófano, eh, es degradado a una sustancia que es considerada una neurotoxina, esto que está como KIN, se llama una quinurenina, y las quinure quinureninas son sustancias que atraviesan la barrera hematoencefálica y que en el caso del sistema nervioso central se asocian al desarrollo de enfermedades como la depresión y trastornos de ansiedad. Um, la razón es que ella compite, claro, por supuesto, al ser derivada del triptófano, ella compite en el sistema nervioso central por la formación de serotonina, inhibe la formación de serotonina y obviamente sabemos que en el sistema nervioso central un, una disminución de esta serotonina se asocia a este conjunto de enfermedades. Uh, por supuesto, al ser una neurotoxina, ¿cierto? enfermedades hepáticas contribuyen a ello, esto que nos justificaría porque muchas personas con trastornos hepáticos pueden hacer depresión, desde el punto de vista biológico, y aquí hay algo que me parece sencillamente apasionante, y es que el ejercicio físico es capaz de producir una enzima, esta, una enzima, esta es una aminotransferasa, una quinurenina aminotransferasa, CAT, que coge esta quinurenina y la degrada, la inactiva, convierte, convierte esto, que se llama ácido quinuránico, lo, lo convierte en una sustancia que no atraviesa ahora la barrera hematoencefálica y que por lo tanto, pues, obviamente no se asocia al desarrollo de estos trastornos. Una vez más, el músculo esquelético tiene la capacidad de inactivar una neurotoxina que en el sistema nervioso central se asocia a la depresión. Y entonces ya como que todo empieza a tener sentido, ¿cierto? Como que empezamos a decir, ¡claro! Por eso es que el ejercicio físico se relaciona fuertemente con el manejo de la depresión, algo que bueno, vale la pena tener en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, pues realmente uh, he colocado solo algunos ejemplos Creo firmemente que nos falta mucha investigación al respecto, creo firmemente que eh, realmente estamos solamente viendo la puntica allá del iceberg eh, y que lo que nos falta por descubrir es un montón. Eh, tenemos muy claro que esto es, esto es información que es absolutamente reciente y que necesitamos profundizar cada día más en ello uh, y por eso de pronto solo he tocado algunas cositas y por eso también dejo aquí algunas conclusiones y, y, y, y ya sobre todo en aras del tiempo pues vamos a ir cerrando con esto y es que primero pues obviamente sabemos que existe una relación clara entre el sedentarismo y enfermedades del sistema nervioso central y que el ejercicio físico es fundamental para la prevención y el manejo lo que no tenemos muy claro es eh, cuál es el mecanismo entonces el mecanismo probablemente involucre o sustancias producidas por el músculo esquelético que alcanzan el sistema nervioso central, ¿cierto? y aquí pues, está la, la catepsina B, la irisina, ¿cierto? incluso la interleuquina 6, y que en el sistema nervioso central eh, la presencia de estas sustancias en compañía de algunos intermediarios metabólicos, como el lactato, el hidroxibutirato, favorecen... La neurogénesis favorece la sinaptogénesis y favorece, obviamente, la mejora de las capacidades cognitivas. Y esto es lo que nosotros, o lo que yo he querido llamar en esta conferencia, la relación músculo-cerebro. Por supuesto, nos faltan muchas cosas por entender, ya les decía yo, uh, pero nada, sencillamente apasionado con esto. Eh, hay más información, hay más cositas, así que por supuesto que los invito. Este es mi correo electrónico, cierta en libertad de, de escribirme, de contarme cosas uh, y obviamente las redes sociales eh, en las cuales intento también moverme y también tratar de, de hablar un poquito de estos temas asociados a la fisiología y la fisiología del ejercicio. Nuevamente, para mí es un placer estar aquí con ustedes, eh, lleno de admiración. Un abrazo grande para todos, un abrazo para, para José especialmente. Henry, ¿me escuchas? sí, no, presente, acá estoy. Sí. Ah, muchísimas gracias por tu aportación. Nos, nos ha encantado. Creo que has abierto un campo muy interesante de relación entre el músculo y el cerebro. Y hemos estado todos muy atentos a tus enseñanzas y te agradezco un montón que hayas podido estar esta tarde con nosotros. No, a ti muchísimas gracias por la invitación. Eh, absolutamente feliz por esta oportunidad y nada, chévere, contento, con muchas ganas. Vale, nos vemos en, un, en media horita en el coloquio, ¿te parece? Claro que sí, ahí estaré. Venga, un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo Gracias. para ti también.